Dios le bendiga hermanos, ¿cuántos están alegres de estar en la casa del Señor en esta hora? Pues con esa alegría le voy a invitar que se ponga de pie, vamos a dar inicio al culto de esta noche y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro, en el Salmo número 34. Amén. vamos a honrar esta palabra del Señor honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu y lo vamos a leer antifonalmente, amén dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.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 guarda todos sus huesos, ni uno de él será quebrantado. Matará al malo, la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová, Jehová derrime el alma de, de sus siervos, siervos y si no, no serán, serán condenados cuantos en él, él confían. Confía. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Te adoramos, Dios. Precioso Jesús, te adoramos, te adoramos Padre. Dios. Te bendecimos, Padre, en esta hora, mi Amado eterno, quien eres merecedor de toda la gloria y toda la honra, Señor. Nos presentamos delante de ti en esta hora, dándote gracias, Padre mío, por la oportunidad que nos has permitido llegar hasta este lugar a tu casa señor donde podamos dios mío venir ante ti con un corazón limpio señor y sincero padre santo te ruego dios que perdones padre nuestros pecados y en algo te hayamos fallado sea de pensamiento palabra o hecho señor límpianos señor y que podamos presentarnos delante de ti señor como tú mereces ser honrado padre como dice tu palabra con un corazón limpio señor y delante de ti sincero señor te pido mi Dios amado que bendiga Señor a cada vida aquí presente, a cada niño, a cada joven Señor que ha podido llegar hasta aquí Señor que no ha sido Señor en vano Padre, como dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer Señor, gracias Señor porque tú eres el que nos instinta todos los días Señor, a seguir esta lucha Padre, aunque haya el mundo allá que nos acecha Señor, que nos quiere Señor quitar la fe, nos quiere robar la paz Señor, pero los que confiamos en Jehová Señor, estamos plantados señor como el buen óleo como dice tu palabra señor y nuestra fe nos retrocederá padre seguiremos cada día firmes, señor aunque nos aceche el enemigo somos más que vencedores en Cristo Jesús señor a ti damos la gloria a ti tribuimos señor en esta hora todo el poder señor caiga sobre este lugar y en nuestros corazones en esta hora Dios mío yo te suplico por los que no han podido llegar acelera sus pasos señor para que puedan también ser bendecidos señor y los que no están, Dios mío, allá en cada punto, Señor, donde estén, también glorifícate en sus vidas, Dios mío, que ellos también puedan recibir, Señor amado, al Dios todopoderoso, su gloria, Señor, y que seamos testigos, Padre, del poder de Dios, Señor, sobre nuestras vidas, Padre, oh, Padre, gracias, bendice, Señor, este... Es este Gracias, servicio de esta noche que no haya nada que hagamos por nuestra propia cuenta señor si no seamos guiados por tu santo espíritu dios en el nombre de jesús y el pueblo de dios dice Amén. gloria Amén. sea el nombre del señor yo le bendiga hermanos estamos felices de estar en la casa de jehová con la mentalidad de ofrendar nuestro tiempo, nuestras energías nuestra mente, nuestro corazón estamos felices porque sabemos que Él está aquí, no necesariamente tenemos que sentirlo para saber que nuestro Dios está aquí, amén porque sabemos que Él es fiel a su palabra sabemos que su nombre está en este lugar Qué hermoso que estás aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Ofréndeme una vez más Déjame estar aquí junto a ti, mi rey. Qué hermoso, qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero desespero por ti sorpréndeme una vez más sorpréndeme una vez más no me escondo, Señor Junto a ti Mi Jesús Déjame Déjame Estar Prenda Señor agradarte yo quiero digámoslos qué hermoso qué hermoso que estás aquí aquí dónde a ti, a ti, a ti, a ti. tan cerca tan cerca y eres todo todo lo que anhelo me desespero por ti sorprenderme una vez más no me so Hoy yo soy, hoy oh, yo soy un altar, donde puede morar, hoy tu dulce presencia, ven toma todo. Yo quiero Una vez más Hoy somos digo eres jesús digo eres Señor, celebramos nosotros porque somos victoriosos. Amén. Aleluya, amen, amen. Somos victoriosos tras, a través de esa sangre del Cordero. Aleluya. Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios, no perderá. El guía a su pueblo en la batalla, ante que los enemigos caerán. Oh, oh, oh, oh, grita fuerte la victoria ante él, al hacer la voz. Canta y danza al triunfo del Señor, porque la asunto es el enemigo de Dios de Israel es nuestro campeón. Su diestra la victoria que solo alabanza sube a tres, que lucha por nosotros a oh, oh, oh, oh, grita fuerte la victoria ante él al ser todo la voz canta y danza al grupo del señor porque yo al mi derrotó el dios de israel es poderoso nuestro dios no volverá el guía a su pueblo en la batalla ante él los enemigos caerán oh, grita fuerte la victoria ante él al ser todo la voz canta y danza al rumbo del señor porque la nota el enemigo derrotó el dios de Israel es nuestro campeón Su a la victoria conquistó como es la sube ante él que lucha por nosotros a veces oh, oh Grita fuerte la victoria ante él, hace todo la voz. Canta y danza al chupo de Señor oh, porque yo va al enemigo de roto Grita fuerte la victoria ante él, hace todo la voz. Canta y danza al chupo de Señor porque yo bajo al enemigo derrotó. Grita fuerte la victoria ante él, hace todo la. Y danza al grupo del Señor Porque Jehová al enemigo Porque Jehová al enemigo Porque Jehová al enemigo derrotó Aleluya Santo es el Señor Porque nuestro Dios es todopoderoso No hay batalla que Él no gane Aleluya no hay guerra que ya no ha ganado Aleluya, aleluya, aleluya Somos más que victoriosos, aleluya Tú vienes contra mí Con espada y jabalina, más yo vengo contra ti En el nombre del Señor Aleluya, te adoramos Dios Gracias Señor Tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Yo va, te entregaré hoy en mis manos y yo te venceré y yo te venceré porque peleará hoy. A poder, Tú vienes contra mí, con espada y yo vengo contra ti, en el nombre del Señor, tú vienes contra mí, con espada y jabalina, Ay, yo vengo contra ti. Mí, con espada en el nombre del Señor tú vienes contra mí con cabalina, Corta a mí con espada y jabalina. Ellos no venen, no no Señor. No Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Que no lo inventé Este coro está en, el, en la Biblia Es un salmo Ahora mismo mi mente me falla No sé si es el salmo 82 o 62 Pero si sí lo van a encontrar Alaba alma mía Alma mía A Jehová Cantaré Salmos a Dios Mientras viva Alaba alma mía alma mía a jehová cantaré salmos a dios mientras viva díselo alaba alma mía alma mía a jehová yo cantaré salmos a dios mientras mientras yo viva Oh alaba alma mía alma mía, a Jehová yo cantaré, salmos a Dios mientras viva, dice su palabra, y es Jehová que levanta al caído su esperanza en Jehová, su Dios, pues fijaron. A Jehová cantaré salmos a Dios mientras viva. Ante mi Dios, yo me gozo, yo me gozo porque es que mi Dios es tan real y es tan verdadero y wow, wow, como un Dios tan grande nos tiene a nosotros en cuenta. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que un Dios tan grande nos tenga a nosotros en cuenta? Nosotros que somos infieles, pecadores, somos de todo. Y aún así, él dice: Yo voy a llegar allá a María Esther. Estoy esperando a mi pueblo que va a llegar. Estoy esperando a los míos. Estoy esperando a los míos. Estoy esperando, a los, míos. Estoy esperando a los míos. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Aleluya. adoramos Dios. Dispuesto a rescatarnos. Dispuestos a rescatarnos. no estás escondido no ha habido un momento que te haya olvidado hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto escucho tu Jesús susurras que no puedes más dice papá yo enviaré un ejército hallarte que en la noche más oscura te encontraré te rescataré rescataré no hay distancia que exista entre nosotros no estás solo seré tu defensa seré tu reposo Escucho tu amor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más. Yo enviaré dure que si tú hay en la noche más oscura encontraré te rescataré voy oh, a marchar hasta encontrarte en medio de la noche más oscura te encontraré te rescataré no estás Escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza. Escúchalo en tu lamento, en tu quebranto, escucho tu clamor al suspiro. Cuando me susurra que no puedes más, dice Dios yo enviaré o oh, hallarte en la noche más profunda, te encontraré, te rescataré. Yo marcharé el mar. Señor, sí, señor, sí, señor, y nosotros te respondemos, papá. Si te respondemos, porque si tú llegas a tiempo, siempre, siempre llegas a tiempo, siempre llegas a tiempo, siempre llegas a tiempo, siempre llegas a tiempo. Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó de tu luz Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu luz Tu gracia, tu gracia Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó de tu luz Tú hablaste, hablaste a mí Y a mi corazón tu camino al amparo de dolor, y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás harás mis pasos, cuidarás de mí, y en la tempestad estaré seguro. Me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia, tu gracia, tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. corazón tu voz me dio dirección camino al amparo de tu luz y en la tempestad estaré con oh, tu beso será con tu brazo fuerte tu brazo. Tú mi, mi buen pastor guiarás mis pasos paso cuidarás de mí. mí y en la tempestad y en la tempestad y sí, señor, sí, señor. Oh, tú me sostendrás Tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tú Cuidas de mí Yahweh, Él es todopoderoso Rafa, Él es mi sanador Jireh, Él es mi proveedor Adolai, Tú eres mi Señor se manifesta What ¡Gracias! Se pueden sentar, nosotros no hemos terminado porque es que Jesucristo basta. No me canso de adorarle, no no, no tiene sentido esto. Nosotros estamos tan acostumbrados a una semana de ajetreo, de, de trabajo y de cansancio. Y después uno dice: ¿Y cómo es posible que estos evangélicos después van a un culto y están todo el día parado? ¿Cómo es que eso funciona? Es que el sostén Mi sostén viene de Jesús Estamos en la casa de Jehová Ustedes tienen que sentirse Libres para adorar Libres Están en, están en la casa de papá Nuestros corazones hacia el sol hasta que conocen a su Salvador tal y como somos los amor hoy nos acercamos sin temor que al beber nunca más tenemos ser Jesucristo basta Jesucristo basta mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Con brazos abiertos Nos recibe tal, tal y como somos los amor. Hoy nos acercamos sin temor Hoy nos acercamos sin temor Y Él es el amor agua que al bebé nunca más tendemos él. Jesucristo basta Jesucristo basta mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Corazones. Nuestros corazones Nuestros corazones Insaciables son Insaciables son Hasta que conocen Hasta que conocen A, a su, salvador. su salvador Fuimos alcanzados Fuimos abrazados por su gran amor, por su gran amor, con brazos abiertos, con brazos abiertos nos, nos recibe. Dios. Dios. Tal y como tal y como somos y nos amó. Hoy nos acercamos sin temor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a beber Nunca más tenemos Él Jesucristo va a estar Jesucristo basta. a estar. Mi castigo recibió Tu eres ¡Oh, oh, oh! Jesucristo basta, Jesucristo basta. esperanza fiel y esperanza fiel en su amor confiamos en su amor confiamos hay descanso gracias padre, gracias espíritu santo de Dios es un honor poder ofrendarte nuestro tiempo señor Gracias, aleluya. Jesús. Te glorificamos, te damos aleluya. gloria y honra. Santo Dios, Dios. Te bendiga. Te adoramos, Dios Señor, le bendiga. adoramos. Dios le bendiga. Amén, Dímosle amén, el aleluya. Señor Jesús. Te adoramos, Dios. Aleluya. Dios es bueno. Poderoso, Señor. Glorioso. Dios, Dios. es aleluya. bueno. Amén, aleluya, aleluya. Pues te van a tener Dios. que perdonar en esta noche. Aleluya. Porque. Creo que siempre Dios hace algo grande y bonito y, y grandioso con nosotros, ¿sí lo creen? Amén, amén Dios es, siempre hace algo hermoso con nosotros Amén, aleluya Siempre tenemos algo de que agradecerle a Dios Amén, aleluya ¿Sí lo Santo creen? Dios. Amén, amén Los que me conocen creo que se deben estar imaginando lo que voy a hacer próximo Dios es hermoso Amén, amén Sí, qué bueno Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Rosy. A, a lo que le pasa el susto. pedir que la hermana Rosy nos diga algo. Un testimonio, un agradecimiento. Una ofrenda que ella tenga para el Señor en esta noche. Aleluya. Te no, no tiene que cantar. No, no, si, si está agradecida de algo. Si Dios ha hecho algo. Eh, pues compártalo con nosotros. Para nosotros... Eh, juntamente con usted glorificar a nuestro Dios. Aleluya, amén, amén. Porque Dios Gracias es bueno. Dios. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Rosy. Amén, amén, aleluya. Aleluya, te adoramos Dios, te adoramos Dios, te adoramos, te adoramos. Dios les bendiga, hermano. Santo, amén. aleluya nerviosa porque no estoy acostumbrada a pasar, pero para darle la gloria a Dios, este, estoy aquí amén. amén, amén Aleluya. hay mucho, mucho que agradecerle al Señor, yes. en mi vida y personalmente por mi familia, mi esposo mis hijos, que son una petición contestada de parte de Dios porque Aleluya. yo esperé en el Señor por una familia y por un esposo y Él me ha bendecido en gran manera y cada día hay bendiciones que Dios nos da que no nos damos cuenta. Que Aleluya. simplemente pasa y no nos damos cuenta. que el Señor es bueno todos los días. Amén, amén. Días. Y en un, es en, en, perdón, en detalles tan pequeñitos, también Dios es fiel. Amén, Y amén. a veces no los notamos. Notamos los grandes, pero los pequeños no. Y Dios se es, perdón, Dios se glorifica también en los detalles pequeños. Aleluya. Amén. Gracias, y, Señor. Gracias amén, amén. por recibirnos. Le doy gracias a la iglesia por recibirnos, a mi familia y a mí. Estamos muy contentos, muy agradecidos y felices. Dios les bendiga. Gracias. Aleluya. Gracias, a Dios. Te adoramos, Señor. Así es, así es, así es. Dios bendiga a tu hermana Rosy. Amén, amén. Yo sé que los hermanos dicen, wow, que nos dejen saber antes de tiempo. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Que nosotros esperamos a que siempre estén preparado. Nosotros nunca vamos a estar preparados. No, que déjame estar la semana que viene, yo me preparo. Y pasa algo en la semana que viene y no se prepara nada. Nosotros te, yo soy de las que creo. Me perdonan, no o sé sea, soy yo aquí. Nosotros tenemos que estar listos de, en, en tiempo y fuera de tiempo. Porque Aleluya. nosotros no sabemos en el momento en que necesitamos testificar a Dios, testificar de Dios. Y si estamos agradecidos de Dios, estamos agradecidos de Dios en todo, en todo. No es, no, no es cosa pequeña darle gracias a Dios por nuestra familia. Porque ¿saben cuántas personas no tienen su familia en este momento? ¿Saben cuántas personas no tienen a sus hijos en este momento? Que entre comillas, no olvidemos la familia del joven que murió este viernes. No me recuerdo el apellido, pero ah, hubo un joven que murió en el rec center. Amén. Y no olviden, no tenemos que conocerlo, pero nada más miren lo que ustedes tienen, lo que nosotros tenemos, y eso nos, nos debería de bastar para decir, ay, Señor, gracias por cuidar lo mío, y te pido por aquellos que en esta noche sufren. ¿Sí me entienden? Amén, amén. Aleluya. Ok. Ahora vamos a ofrendar. A ofrendamos Dios. con nuestro tiempo, con nuestras energías. Ahora vamos a ofrendar con lo que Dios nos ha dado monetariamente y confiando de que nos va a dar más. Y nos va a dar más, ¿sabe para qué? No porque vayamos a comprar una camioneta nueva, aunque la necesitemos. Amén, amén. amén. Pero, amén, amén. y si nos la compramos nueva, por favor, no le pongan todo los power, tú sabes, para que estén ahí de lujoso. Ay, si no, sino que Dios nos bendice, nos va a bendecir porque vienen días malos y yo quiero que su pueblo esté preparado. So, den gracias a Dios por lo que van a ofrendar y por lo que viene, y por lo que viene, porque viene bendición, amén, viene bendición, amén, amén. tienen que creerlo. Viene bendición, o soy sea, el que amén, no amén. todavía no sabe cómo arreglar sus asuntos económicos. pongo en la mano de Dios, porque viene bendición, amén, porque amén, tienen amén, días alucio. malos y Dios es nuestro proveedor. Jehová significa amén, que amén, Él es mi proveedor. Si ¿Sí lo creen, amén, así es. Dios Elucio. es mi proveedor. Provee el trabajo, provee el empleador, y si ese, si ese patrón no me quiere pagar, no se preocupe, que Dios me va a proveer un patrón que me va a pagar bien. ¿Por qué? Porque Ay, él es amén. mi proveedor. ¿Sí, ¿sí me entiende? entiendes? So, cuando presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, hagámoslos con fe. Aleluya. Con fe, con fe, creyendo de que él va a hacer. Amén. amén, amén. Pónganse de pie. Voy a pedir a mi esposo que haga oración por las ofrendas y los diezmos Aleluya. de todos. Póngase de pie hermano, amén, póngase de pie, y fíjese bien lo que le voy a decir, amén Siempre se cree o hay gente que tiene la creencia de que en la iglesia se la pasan pidiendo ¿Cuántos han escuchado eso hermano? Que dicen que en la iglesia se la pasan pidiendo Pero déjame le digo una, una cosa, que cuando la iglesia, cuando el que está acá enfrente Hace únicamente o se dirige en, en obediencia al Señor y a su palabra hermano Realmente lo que estamos queriendo es que Dios lo bendiga a usted a Dios no le hace falta su dinero. Ni el mío hermano. Pero a nosotros. Nos hace falta más. Pero nosotros necesitamos más de Dios. Y por eso es que. En fe nos paramos. Dice la palabra de Dios. Que había una viuda hermano. Que trajo dos blancas. Lo último. Que ella tenía. A saber si ella tenía para cenar esa noche. Pero sin embargo. Ella sabía que Dios no necesitaba de su dinero, ella se podía quedar con su dinero, pero ella sabía que si se despojaba de lo que tenía hermano, Dios le iba a dar más, Dios le iba a bendecir y a veces no tenemos más porque no nos despojamos de lo que tenemos, bendito sea el Señor, no lo estoy regañando, yo le digo hermano, porque Dios me ha ministrado así a mí, cuando uno te, cuando tú te despojas de lo que tienes hermano, a veces le pedimos mucho a Dios, pero ¿sabes por qué no te da? Porque no te has despojado de lo poco que tienes. Dios te quiere dar cosas más grandes y te dice, hijo mío, despojate de lo que tienes. Para que puedas recibir lo que yo tengo para ti. Dice Malaquías que él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición. Hasta que sobre y abunde más de lo que usted y yo necesitamos. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por por tu palabra porque tu palabra es fiel Señor porque es palabra tuya y no palabra de hombre Señor aleluya y tú eres Dios eterno en el cielo y en la tierra y en todo lugar Señor y su palabra se cumple Padre en el nombre de Jesús en esta hora bendiga los diezmos las ofrendas bendiga el corazón alegre de cada persona que va a ofrendar y a diezmar en el nombre de Jesús y a usted, y únicamente a usted, sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vendrá el enemigo como río. Vendrá el enemigo como río. Mas Jehová levantará la Bendita. Dios le guarde No, si, sí, tengo como que gana de cantar más Pero ya voy a parar Dios es bueno Es que, es que, mire, A mí, no, no, no vayan pensando de que no que Como la hermana seguramente le cayó un dinerito en el bolsillo Anda bien contenta hoy Por fe que eso llegue Pero yo no necesito razones así para adorar a mi rey Gracias a Dios por la fuerza que da Para poder estar aquí, con eso me basta Uno más Tranquilito, sí. Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Mostrarme ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Solo a ti Señor Y no Yeah. <laughs> pueden decir amarte solo a ti Señor, sí Señor amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor No miramos atrás ni para coger impulso. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestro pastor, con ustedes en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Te adoramos, Dios. Damos gracias al Señor que nos concede este privilegio. No quiero coger más tiempo porque no quiero quitarle parte al mensaje. Ah, solamente quiero darle la bienvenida a los muchachos que nos visitan. No lo consideramos visita, son parte de la familia. Nos sentimos muy felices de que estén con nosotros, sientase libre en adorar a Dios juntamente con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Uh, antes de pasar la parte del predicador, hermano José Puello va a predicar hoy. Y uh, hermano uh, José Miguel. José Miguel. José sí, Miguel. Bueno, amén. Y te uh, vamos a escuchar con, con toda... Eh, él no, les, no necesita introducción, le conocemos, es parte de nuestro eh, trabajo aquí, le damos la gloria al Señor. ¿Cuántos están felices? ¡Amén! Yo quiero tomar un minutito porque eh, me, me, las palabras que le decía, que dijo la hermana um, Rossi, uh, ella, ella mencionó la palabra detalle y, y yo me diría un poquito más bajito, detallitos. ¿Saben los detallitos? Son, mire. Déjeme, déjeme dirigirme a los, a, los, a los varones, a los esposos. Si usted tiene una esposa que le sirve su comida en la mesa, con su agüita y con todo eso, ¿usted es dichoso? ¿Usted es dichoso? Hay muchas personas que no tienen ni ese detallito. ¿Amén? Y si usted, ahora voy con las damas. Si usted, eh, eh, dama, eh, tiene la comida que su esposo le trae y que no falta y que siempre hay para poner la mesa, ¿usted es dichosa? ¿Amén? ¿Qué más cositas más queremos? Que nos bajen las estrellas y nos hagan no, sí, es, es, que, es que nuestro Dios es, es tan bueno que aún en, en, en los detallitos pequeños nos gozamos. Y a veces los ignoramos y no como que los tenemos ya por, sí, en inglés se dice por grandes, ¿no? Los, de, sí, los tenemos ya como, una, como que son de ahí. Ah, pero qué bueno es entender lo, la importancia de todas estas cosas. Dios les bendiga. Antes de pasar la parte del hermano, ah, quiero eh, hacer una oración a favor de los hermanos que están enfermos. La hermana Ochoa, la familia está un poco eh, eh, indispuesto, vamos a orar por ellos. Y otros hermanos, hay otros que están de viaje, vamos a orar por, por los que están de viaje. Y en fin, uh, por todos los que no están aquí y oramos siempre, nunca deje de orar por los que han de venir. Amén. Por los que han de venir, para que, para que Dios eh, añada a su iglesia los que han de ser salvos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Por este privilegio grande que tú me has concedido, me has dado, Señor, de poder estar en este lugar, Señor, y eh, confiar en ti, tener la confianza de que tú estás con nosotros y que has de suplir, Señor, y que te has de glorificar. Te pido por la necesidad de mis hermanos, las peticiones de cada uno de nosotros, tú las conoces, Señor, y te pedimos que tú hagas grande tu nombre. Date a conocer, Señor, aún en los detallitos, Señor, que podamos entender que tú estás ahí. Y darte la gloria y la honra en todas las cosas. Te pido por los enfermos, los que están tristes, en pruebas, dificultades, que te glorifiques, oh Dios. Y que a continuación, Señor, seamos liberados, libres de todo pensamiento, para que tu palabra ministre a nosotros. Y nosotros podamos darte a ti la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Estamos listos, hermanos, para el mensaje? Mientras el hermano eh, José va, pasa por aquí, uh, por supuesto... el eh, puede usar el, el púlpito o la plataforma desde acá, ok. Uh, a mí me gusta aprender acá también. Bendito el nombre del Señor, uh, le damos el tiempo a Él. Amén, Dios te bendiga. Amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué hermoso que estás aquí, aquí cerquita de mí. Eres todo lo que anhelo, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que quiero. Aleluya. ¡Qué bueno es Dios! ¡Alabanza al que vive! ¡Qué bueno es Dios! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! Era que los otros días el pastor estaba hablando de que cómo es que se siente la presencia del Señor. eso es. y, y la hermana Abigail decía, es inexplicable. Entonces, yo tengo que tratar de controlarme. <risa> Porque siento el fuego de Dios, ¿me entiendes? Entonces, me tengo que mover para aquí, para allá. <risa> Dios es bueno. Y yo estaba aprendiendo muchas cosas del Señor. Y por eso me humillo delante de mi Dios. Y soy nervioso y estoy más nervioso. Y me humillo Quisiera tirarme al suelo y no levantarme delante de mi Dios. Reconociendo que nada soy. Que soy un siervo inútil. Que lo único que le puedo dar al Señor es mi anhelo, mi deseo. No puedo hacer nada por nada, ni por mí, ni por nadie. Pero mi corazón tiene mucho deseo, mucho anhelo por, por agradar a mi Dios. Y me humillo delante de ustedes. Y si, si un día le he ofendido, le pido perdón. Alabado es el nombre del Señor. ¡Aleluya! Santo es el Señor. ¡Qué bueno es Dios! En Dios hay una majestad terrible. ¡Aleluya! Nuestro Dios es grande. Y yo quiero que, que nos pongamos sobre nuestros pies. Y que usted abra... La palabra del Señor en Isaías, capítulo 14, 16 y 17. Vamos a leer ese par de versículos. Ah. Isaías. A ver si lo encuentro aquí en esta Biblia. Ah. Ya tengo Isaías. Ya lo tengo aquí. Hmm. 14, 16 y 17. Amén. ¿Tiene? Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán.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 Yo quiero hablar hoy de la misericordia y del amor de Dios. Un poquito, porque no, terma, no terminaríamos nunca de hablar de la, del amor y de la misericordia de Dios. Y yo quise comenzar este mensaje leyendo esta escritura. Porque nosotros, que le dimos la espalda a Dios y los abandonamos, porque... Todo el ser humano abandonó a Dios. Usted oye que muchos predicadores dicen, no, que la religión es la forma del hombre. El hombre de que abandonó a Dios más nunca lo ha buscado. Eso es una mentira grandísima. El hombre no hace religión porque quiere buscar a Dios. El hombre de que abandonó a Dios anda buscando su propio propósito lo más lejos de Dios que sea posible. Alabado sea el nombre de Jesús le dimos la espalda a Dios pero Dios en su misericordia es el único que da oportunidad porque el diablo nunca abrió al que él lo metió en esa cárcel él botó la llave Alabado es el nombre del Señor y a mí me gustaría hablar de algunos personajes para que veamos lo grande que es la misericordia de Dios. Y quizás nos sorprendamos de las personas que vayamos a hablar. Porque si leemos las Escrituras, nosotros conocemos a Aarón, el hermano de Moisés. Nosotros nada más valoramos a Moisés. Pero no, no valoramos muchas veces la personalidad de Aarón. Era hermano, Mayor de Moisés. Cuando Dios. Llama a Moisés para que. Y lo escoge para que vaya a libertar al pueblo. Moisés tenía un problema de habla. Y él le dice. No conozco yo a tu hermano. Que de buen hablar. En buen dominicano. Ese tipo tiene muela, labia. Habla bonito. Ajá. Y le dice. Yo. Tú vas a ser Dios, Él va a ser profeta, y tú vas a ser, en, en lugar de Dios, tú vas a ser como Dios. Tú le dices la cosa y Él la tiene entonces que decir como si Él fuera un profeta. Y estos dos personajes, bajo la dirección de Dios, derramaron la gloria del Dios eterno en la tierra de Egipto, en señal, en prodigio, en maravilla. Y cuando salen en el éxodo, hermano, que Dios se le muestra, que Moisés sube al monte, ahora ya están en el Éxodo. Dios, Moisés sube a hablar con Dios. Y allá cuando Dios le está dando la ley, las leyes, los, te, los, te, los te, Dios le dice a él, tú me vas a consagrar a Aarón como sacerdote. Mira, le vas a poner la túnica. Usted lo busca, eso está en, en, en Éxodo 28, comienza ahí. Tiene dos capítulos, 28 y 29, solamente hablando de Aarón. Y mientras Moisés está ya hablando, el pueblo comienza a desesperarse porque Moisés duró 40 días ya y 40 noches. No sabemos lo que le ha pasado. Y se acercan a Aarón y le dicen a Aarón, haznos dioses porque este Moisés nosotros no sabemos. Y sin pensarlo dos veces, Aarón que dio. Le está diciendo a Moisés, lo estoy consagrando para que sea mi sacerdote. Algo especial en la casa de Israel. Le estoy dando un ministerio eterno para él y su descendencia. Aquel, Aarón, comenzó a hacer un becerro de oro para adorar lo que no es Dios. Aleluya. Pero me gusta lo de Dios. Porque nuestro Dios es el único que da oportunidad. Él no es como el enemigo malo que te mete preso y bota la llave. Alabados el nombre de Jesús. Aleluya. Alabados el nombre de Jesús. Y cuando comienza aquel hombre a ministrar al becerro y a llevar al pueblo de Israel. En esta locura, Dios le dice a Moisés: desciende. ¡Mira lo que está pasando! Moisés tuvo que interceder delante de Dios por Aarón. Pero la Biblia no dice en ningún momento que Dios dijo, no, porque tú hiciste eso, te voy a quitar. No, Señor, no lo quitó. Más al contrario, mantuvo su palabra. Y él fue sacerdote, mantuvo la bendición. Y por ahí, por ahí, por, no sé si es por los salmos que dice... Qué, qué lindo es estar los hermanos juntos y en armonía, que eso es como el buen óleo, el óleo que se derrama por la cabeza del sacerdote Aarón, dice la Biblia, eso era hermoso, cuando ese ungüento se estaba derramando sobre este hombre, la unción pura del Espíritu Santo, la unción real estaba siendo derramada por aquel hombre que le dio la espalda a Dios, porque Dios da oportunidad, el que no da oportunidad es el otro, Alabado alabados el nombre de Jesús, el Dios mío da oportunidad. ¿Cuántas personas, cuántas veces nosotros hemos fallado, metemos la pata y le creemos al diablo que nos dice, Dios no va a hacer nada por ti, el mentiroso eres tú. Tú eres el que nunca abre la puerta. El Dios nuestro levanta. Aleluya. El Dios nuestro siempre da oportunidad. No, y te puedo seguir diciendo porque ah, Dios levantó un hombre. No, no, no, no, no que lo levantó, no, no. Que envió un ángel para que le dijera a su padre: Tú vas a tener un hijo, va a ser nazareno, él va a pelear, va a juzgar esta nación. Ese era Sansón, un nacimiento profetizado. Y comenzó Sansón a moverse bajo la gloria de Jehová. Él estaba haciendo como decía el pastor: ah, Bueno, no sabemos, porque eso era Dios, la Biblia lo dice. Él buscaba contienda. ¿Qué le pasó al pobre de Sansón? Porque hay cosas que están escritas y están escritas para nosotros, para nuestra enseñanza. Así como el hermoso mensaje que predicaba el hermano Junior, que decía, Ah, Dios hace eso con el profeta porque Dios quiere que nosotros participemos de lo que Él participa. Alabado es el nombre de Jesús. Y a veces no entendemos las cosas de los siervos y de la sierva del Señor. Alabado Alabados el nombre de Jesús. Y nos ponemos a hablar. Nosotros no somos Dios. Ese trono nos queda grande. Nosotros estamos en una cárcel. Sentenciados a muerte. Nosotros somos culpables. Nosotros no podemos sentarnos en el juicio. En el juicio, el que juzga tiene que ser justo. Tiene que ser santo. Y eso, eso nada más lo puede lograr Jehová Dios de los ejércitos. Y en su debilidad, como un hombre normal, que le gustaban las mujeres, y se encontró con uno. Pues, eh, toda la, la mujer es la máxima creación de Dios. Alabado sea el nombre. De Dios. La gente cree que Dios se equivocó. Cuando usted vea la creación, pero es una corona. Fue una corona. Y él se encontró con una Dalila que esa mujer estaba ya Usted sabe cómo la receta el médico. Alabado sea el nombre. De Dios. Y el hombre que era débil. Porque él tuvo con muchísimo, pero esta mujer era otra cosa, hermano. Oh, oh, oh. ¿Y usted se, el día quién fue que le salió huyendo? Oh, usted tiene usted tiene que reconocer esas cosas. Y esta mujer que le hablaba, eh, pequeño detalle. Y esta sí tenía detalle. Ay, papá. El hombre lleva cansado y, y, y, y le quita los zapatos. Y le pone la comida ahí. ¿A eso qué hizo? Miren, yo conozco. Ese era eran clientes míos. Y yo lo conozco porque de, son, son de los cuatro. Lo conozco, ¿no? Y no son creyentes. No son cristianos. Pero es la pareja, el matrimonio es más lindo. O sea, nosotros le voy a decir una cosa. Hay gente impío que se van a perder. Y ellos van a testificar, como dijo el Señor. Sobón y Gomorra en el día del juicio. Y nos van a enrotar en cara. Tú no ves que eso nunca va... Me sirvieron a mí, mira cómo se portaron en su matrimonio. Óigame, mire pastor, los hijos, miren, esa señora, el cepillo con el que hay que cepilla toda la mañana se lo prepara. Yo nunca he visto tanto amor. Oye, qué pareja más linda. Sí, tiene nietos, son una cosa, es gente, gente preciosa. Y yo siempre me quedaba mirando, y cada quien tiene lo que tiene. Yo como quiera me siento feliz, yo no me voy a echar para atrás. Ni voy a cambiar de opinión. Lo que tengo es lo que me gusta. Alabamos <risa> el nombre de Jesús. Sí, porque es así, hermano. Pero esta era una mujer de detalle. Y agarraba un pañito de agua. Y ahí comenzaba a quitarle el sudor a Sansón. Ay, tú sí eres lindo, Sansón. Y Sansón que venía cansado. Mire esta agüita fresca de tinaja. Porque no había hielo. Pero me imagino que la de tinaja. Que es que una agua fresca, hermano. Mire, el que no ha agua de tinaja no sabe lo que es eso. Oye, eso es fresca, no es fría. Pero oye, tú dices, uy, qué cosa más buena. Alabado el nombre del Señor. Y comenzó a decirle, pero dime cómo está. Ah, pequeño detalle. Lo abrumó con los detalles y con el cariño. Y el hombre descubrió lo que no debió de descubrir. Aquel hombre de Dios. Aquel hombre que perdió las batallas. La paliaba solo porque fue solo. Era un poder sobrenatural que, te, que Dios le, le había dado. Ay, hermano, lo humillaron, le quitaron los ojos, lo destruyeron, lo mataron en vida. Y ahí está el pobre Sansón. Ahora, de lo único que sirve de burla, yo quiero decirle algo, hermano. La burla es algo del diablo. Cuando usted ve, mire, yo aborrezco la burla. A mí me cae mal cuando yo oigo burlándose. Y, y a mí me gusta hacer chistes y cosas, pero la burla, la burla, eso es lo único, ese es el mismo diablo. Mire, cuando usted está ahí, usted nota que la gente se burla, usted, ¿me entiende? Eso como que te causa un dolor. Te, sí, te causa dolor cuando te burlen y entonces, y más cuando tú sabes que metiste la pata, Alabado <risa> alabamos el nombre del Señor. Y ese hombre, ahora, ellos comenzaron a burlarse de él porque Dios se apartó de él, porque él le faltó al Señor. Pero está escrito uno de los hechos más hermosos, lo que pasa es que los cristianos, lo único que queremos, están buscando a Elías, a fulano, a fulanito, y se nos olvida la misericordia de Dios mostrado en sus hombres. Llegó el día de la fiesta, hermano. De la fiesta de ellos. Ay, ellos, no, no, ellos no les interesaba estar contentos. No, no trae trailo para, para nosotros burlarnos de él. Ahí está el hombre de Dios. Aquel hombre que hacía hazaña. Aquel hombre que fue capaz de agarrar el portón de, miren, de una ciudad y echársela y subirle en una montaña y por allá arriba. Aquel hombre que sabía lo que era el poder de Dios. El hombre más poderoso de lo que, de que, que, que, ha, que ha habido en la tierra era Sansón. Porque lo otro, eso es de Malver y eso, eso es, eso es cosa de Hollywood, pero real, Sansón. Y entonces lo comienzan a burlar. Y entonces era de, de dos pisos, ¿verdad? Y arriba estaba la gente. Dicen que habían como 3,000. Y abajo todo el mundo. Ay, ah, y cuando la cosa se puso, bueno, trae a Sansón. Porque... El enemigo nos, cuando se burla de ti y de mí. Porque estamos en el suelo. Él de quien se quiere burlar es de Dios. Alabado sea. Él, no, él a nosotros no puede engañar. Pero a Dios no. Él cuando se comienza a burlar. Burlándose. Cuando él nos mira. Cuando él te mira. Él está viendo a uno que es. Semejanza de aquel que está sentado en el trono. Y esa pique a él no se le quita. Y es por eso es que él le gusta burlarse de los hombres. Alabados el nombre del Señor. Él tiene su pique. Manden a buscar. Ahí está el hombre. Ya le había crecido un poco el cabello. Pero no tenía ojos, hermano. A lo mejor todo sucio. Todo hecho una porquería, hermano. Y cuando lo, el muchacho que lo lleva porque está ciego, le dice, llévame centro donde está la columna, engaña al muchacho pues necesito de... y cuando llega ahí aquel hombre de Dios hace una de las oraciones más lindas que pueden existir alabados el nombre del Señor ¿sabe qué fue lo que él le dijo? porque ustedes seguro que la conocen la oración en pocas palabras interpretándolo yo Señor yo sé que la boté, que la embarré, que la dañé. Yo sé que, que te olvidé. Pero dame una oportunidad. Aleluya. Ahora estoy ciego, no puedo salir, no puedo escapar. Pero me quitaron los ojos. Y se están burlando de mí tu siervo. Yo que fui profetizado por ti. Yo nací porque tú quisiste. Dame una oportunidad. Y Dios contestó, hermano. El Dios de gloria descendió porque Dios da oportunidad. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenía equivocado la gente. Él no quería suicidarse. ¡Aleluya! Eso es mentira del diablo. Era que él no tenía escapatoria. Alabados el nombre de Jesús. Porque si no Dios no desciende. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quien le dio el poder para tirar ese edificio abajo fue Dios. ¿Quién se lo llevó fue Dios? Pero Dios, Dios te voy a... Esa burla, te burlaste mucho de mí. Tú vas a ver ahora. Alabados el nombre del Señor. Porque el Dios mío da oportunidad. No importa lo que tú hayas hecho. Lo que pasa es que tú tienes que clamar. Tú se lo tienes que decir, Dios mío. Mira mi situación, dame una oportunidad. Aleluya. Aleluya. Ese diablo no le da oportunidad a nadie. Y yo no sé cómo hay gente que está... Pero hermano, hermano mire, ¿cómo es que los evangélicos no podemos estar en, en ti, Marín? Como dijo el hermano, en tibio. No, no, no, no, no, hermano, porque ese, ese diablo no suelta. No te, es un mentiroso, mira, no te va a abrir la puerta. Porque nosotros estamos aquí, no fue porque no abrió la puerta, no. Es porque el Todopoderoso, aquel que se llama Cristo Jesús, aquel que dijo, ¡Todo poder me es dado! Allá arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, fue y rompió la puerta y abrió la cárcel y lo sacó de ahí. Porque ese no deja salir a nadie. alabamos el nombre del Señor. Y te sigo diciendo porque hay más, más oportunidad. De hombre grande de Dios, hermano, no fueron cosas cualquiera. David pecó y Dios le dio una oportunidad. ¿Y usted se cree que va a haber un cualquiera? Alabado es el nombre del Señor. Y Pedro, hermano, esa sí es verdad que le embarró bien. Porque si había alguien en esta vida que no tenía que embarrarle, era Pedro. Claro. Y fue Jesús que le dijo. Porque Pedro, ya usted sabe, era un hombre de edad. Era un evangélico, ya usted sabe cómo es. Con mi espada aquí. Señor, yo ando contigo, pero... Yo me cuido. <risa> y él se lo dijo. Entonces este el Señor le está diciendo, ah, eh, le estoy diciendo una cosa, que le entren bien por los oídos porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que se burlen de él, que lo maltraten, que le hagan esto y, y que después lo crucifiquen, que se le metan bien. Tienen que entender, Señor, pero de ninguna manera se, se metió el diablo, hermano. Porque el diablo se... Mira, el honey del diablo, eso es... Porque él es un engañador, él es... Ahí es que... Usted no ve todo lo que usted dice. Honey, Sweeney. cuando alguien me dice honey, Sweeney, yo directamente ¿no? me pongo... ¡Uy! ¡Ay! Sí, le tengo miedo al honey, al Sweeney ese. Detrás del honey el Sweeney, como que yo siempre veo una pistola a va so ¡A la base el nombre de eso! No oh. sí. ah, dominio. Ah, hay que... Yo tengo que volver para República Dominicana porque el, el, el dominicano lo hemos cambiado, porque eso no es español. Dije, montame la pura, dime lo que, es, tú sabes. Bueno, alabamos el nombre de Jesús. Sí, sí, sí. Aleluya. Gloria. Miren, y el Señor le dijo, mira, el Señor reprendió al, al enemigo, pero le dijo, no. Y el Señor le dijo, mira, y como él mantuvo, le dijo, bueno, mira, antes de que el gallo... Tú me vas a negar y jesucristo dijo no para pedro no para el mundo que el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará usted no oye muchísimo de la élite de la élite no cristo y hablando eso me, me, me dicen todo lo que quieran y pasan y se van los grandes hombres de la humanidad, los, los, los genios. Y la palabra de Cristo ahí dice, mira, el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra nunca pasará. Y ellos caen y son avergonzados. Y la palabra de Cristo, y Pedro le dijo al Señor, oye, le dijo, ¿te va a pasar eso? Y Pedro amaba a Dios. Pedro amaba al Señor. Se dio el momento, hermano, cuando lo fueron a buscar. Pedro le quiso arrancar la cabeza, no fue la oreja, porque... Nadie le tira a nadie. Imagínate, usted tiene que sumar. Te, usted tiene que, no te muevas espérate, mira, no te movía Agarré el cuchillo. Agárralo, agárralo bien, agárralo ustedes. Jacobo y Juan, agárralo. que le van a cortar la oreja a este malo. No, no, no, porque él le hizo así de una vez. Y el tipo hizo ¡Wow! ¡Ya! Y cayó la oreja por ahí. Sí, eso es. Sí. Y gracias a Dios que lo agarraron. Porque la Biblia no dice eso. Pero yo pienso. Y el Señor le dijo: Pero muchachos, estate quieto ahí. Porque si no lo pica, hermano. ¿Y, y, ¿Y por qué él hizo eso? Porque él estaba, él no estaba jugando, no estaba hablando mentira cuando él dijo: Yo mi vida la pongo por ti. Yo soy capaz de matar a quien sea por ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese era Pedro, un hombre tremendo en Dios. Pero no entendía la situación, porque las situaciones de Dios. Por nosotros no entenderla y por no obedecer porque Jesús le habló si Jesús te habló ahí ahí lo humíllate sí señor tiene razón no lo voy a hacer hermano y mirando ahí delante de Jesús lo negó hermano hasta mal dijo la, la, la Biblia no escribe las cosas que Pedro dijo solamente dijo oígame eso es algo terrible y para que la cosa se pusiera como mejor, cuando él terminó, el señor allá que le estaban dando galletas escupiéndolo, se viró así y lo miró a los ojos. ¡Ay, hermano, qué cosa más grande! Cuando, cuando Pedro vio eso, yo pienso que el mundo se le acabó de irse de abajo. El señor herido, sangrante, con esa mirada tierna y amorosa lo miró a los ojos. Te lo dije, Pedro. Yo te dije a ti que Satanás me dijo, déjamelo. Y, y yo te dije que tú ibas a pasar por una prueba grande porque no me escuchaste. Esos momentos, esos días después de la muerte del Señor, tuvieron que ser indescriptibles para Pedro. Eso fue algo duro, hermano. Pero, alabado es el nombre del Señor. Como Dios es, es el único que da oportunidad. Yo, le, yo, yo voy a buscar aquí en, en el Evangelio según San Marcos para que vean qué grande es el amor de Dios. Aleluya. No está diciéndolo todo de, de, de memoria alabados el nombre del Señor. Ya el, yo creo que el último. Ajá. Aquí. Aquí cuando las mujeres ajá. Así aquí en el 16, ¿verdad? En la resurrección. Dice en el 5 y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho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 Dios se anticipa, hermano. Dios sabía que Pedro era un loco viejo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios conoce porque Dios conoce a sus hijos. Él sabe que hay uno que tranquilo y hay otro que medio loco viejo. Y que el tipo está desesperado y que el diablo anda de atrás dándole funda. Ya Jesús resucitó, pero antes de que él vaya a meter la pata, Dios le manda un anuncio. Dile a los discípulos. Y a Pedro: Yo voy para allá, voy a hablar contigo. No te me desesperes. Alabados el nombre del Señor. Aleluya. Alabados el nombre del Señor. Y entonces nosotros sabemos que Jesús ya ha resucitado la última vez que se le aparece a ellos. ¿Qué está hablando? Pues se acerca a Pedro y ese encuentro hermoso, hermano, porque el único que da oportunidad es Dios. Jesús le dijo, óyeme, no hay nadie que arrebate de mi mano, no hay diablo que pueda, mi padre es lo más grande que hay y no hay diablo ni nadie que pueda arrebatar de mi mano. Yo me imagino que eso fue lo que fue Jesús a decirle a Pedro. Tú no te me vas a ir, aunque tú me negaste, aunque tú maldijiste, yo fui que te escogí y yo te voy a dar una oportunidad. Porque cuando tú camines bajo la unción mía, los enfermos se van a levantar. La gloria de Dios va a descender. Yo te escogí para que mucho pueblo venga a mí, oh gloria a Dios. Dios es el único que da oportunidad, el diablo no da oportunidad, alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Porque a veces nos sentimos tristes. Porque a veces nos sentimos débiles. Hermano, pero que, es que no leemos la Biblia. Tú no estás viendo todos esos grandes hombres como fallaron. Y Dios lo levantó. Le dio una oportunidad. ¿Cómo es que tú no puedes buscar el rostro del Señor? Si Dios, un Dios amoroso, Él quiere que tú le busques. Él te ama. Él te quiere dar una oportunidad. Oh, gloria a Dios. Ya te he hablado mucho de la Biblia, ahora yo te voy a hablar de mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, porque te estoy hablando de lo que pasó ahí y te voy a hablar de lo que me pasó a mí. Alabado sea. El... Lo mismo que Cristo hizo con eso, lo hizo conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos no saben que yo me he convertido veces. Yo pocas veces digo eso. Sí, porque nosotros los hombres somos los más habladores que hay. Hacemos una biografía y somos más malos que el mismo diablo. Y cuando hacemos nuestra biografía, yo fui el mejor de la clase, yo fui esto, yo fui aquello, y todo terminó con letra de oro. Firma José. Y todo lo malo y lo vergonzoso. Era una mañana, bueno... Yo tenía como ya dos años de mi matrimonio teníamos una niña la primera y creo que mi esposa estaba embarazada de la segunda en ese momento yo estaba, vivía en una casa rentada de una señora que muy buena persona que vive en Nueva York tenía muchos años allá y ella tenía muchas propiedades y ella llegó allá y ella vendió estaba vendiendo todas sus propiedades para allá no, parece que se había delegado, no quiero nada allá en República Dominicana y ella llegó donde mí y me dijo, José, necesito la casa. Ya yo la vendí, pero no la puedo entregar con gente adentro. Pues yo tuve que recoger. Ella me dieron me dieron un dinerito, pero no, no, uno no encuentra casa, pan, de ahí. Y me fui para donde mi mamá, me prepararon una habitación y, bueno, nos arrimamos allá. Pues yo estaba, estaba viviendo allá donde mi mamá cuando me pasó esto. Me levanto por la mañana, yo siempre me levanto temprano. Eran como la. Yo te sabía un país tropical, la casa de mi mamá está frente al mar. Por la mañana eso es, eso es precioso, no es como aquí que cuando tú sacas. Como que tú puedes tirar la comida afuera, sazonarla y nada más entrada para comerla porque hay tanto calor que se cocina. Pero allá no, eso es precioso, es, es trópico, es, es un ambiente, ¿me entiendes? Usted se sienten? Por eso el dominicano es tan cherchero, porque es que estamos. Entonces presta para eso, para usted trabajar en la mata. Eh, Alabado es el nombre de Jesús. Pero de repente, fresco hermano, yo me siento bien, no hay problema. De repente yo siento que como una pequeña comenzón en este lado aquí. Así, ah, yo estoy caminando. Y cuando yo me, yo me estoy rascando así, y como que me.. Usted ve cuando, cuando una y como que va comiéndote más y más y más. Y, y yo, y yo siento como la bolita, una bolita. Y una bolita, Y cuando, y de repente, yo veo que la bolita comienza a ponerse más grande y más grande. Y, y yo, tengo, yo, yo tengo mucho yo, O sea, yo siempre he leído mucho. Y además, yo, yo, yo dejé la universidad de pique. Yo, yo fui un gran estudiante. Yo la dejé de un pique. Tu, tuve un pique con unos profesores. Porque me quemaron una materia y la dejé. Le dije, que eso con su universidad? Usted se cree, esto es para buscar cuarto Como quiera, yo uno gana dinero. ¿Usted cree que no más coge eso con su universidad y la dejé? Porque yo era picón, hermano. yo Y todavía soy... Pero Dios está trabajando conmigo. Y si ustedes me ayudan más rápido, lo logro. Alabado sea el nombre de Jesús. <risa> hermano, y cuando... Y, y yo, entonces ya no con un dedo. Entonces, y comenzó, hermano. A mí se me formó un anerisma. El que tiene conocimiento, tiene que saber lo que es un anerisma. Cuando, cuando a usted se le forma un anerisma en una arteria, eso es que se trancó un trompo. Y, y en la cabeza mía que está. Cuando yo me di cuenta y... Y yo veo que la bola sale, una la avena la, la salió la bola de un tamaño. Y yo corrí ya, mamá, y me tiré de rodillas. Rápido, yo sé que no tengo tiempo. Porque cuando eso explote, yo perdí todo. Eso, y le dije, mamá, yo no me quiero ir para el infierno, hermano. Sí, hermano, eso, eso es así. Bueno, la hermana Vilma está ahí, ella es muy socia de mi mamá. Dígale que se lo cuente, si ella no se lo ha contado. Porque uno debiera estar hablando de la grandeza de Dios. Me tiré dije, yo no me quiero de hermano. Yo estaba claro porque yo conocí a este de Y yo leía mucho la Biblia, hermano, y esto me sorprendió. Mire, usted sabe lo que es. Formarse en un anarima en la cabeza. Y, y eso grande, hermano. Ya iba así. No, no, yo no sé cómo eso. Hermano, mire me tiré así y le, y le dije, le dije mamá: ore, no tengo tiempo. Esto no va a durar mucho, porque eso es cuestión de, de segundo Y mamá ore. Y cogieron conmigo, con, buscan un carro y corrieron conmigo para la capital. Llegamos a la clínica Rodríguez Santo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo Dios? Yo no sé. Pero eso se devolvió. A mí no me encontraron nada. Hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Y, <ríe> ¡Qué bueno es Dios! Pero ya usted sabe. Si te vi Dios no me acuerdo. Seguí en lo mismo. En mi juego. Porque yo era jugador. Jugando gallo. Con mis novias. Bebiendo y bachata, ya usted sabe. Ay, ¿qué pasó la mami? Ay, ¿qué pasó la? Alabado es el nombre de Jesús. La vida del impío, hermano, en esa era que estaba. Porque me gustaba la bachata. Y no le hice caso a Dios. ¿Y ¿Ustedes se creen? Cuando Pasaron unos cuantos años. El mundo se vino abajo en mi casa. Mi esposa cayó con un cáncer. Un cáncer para morir. Yo no tenía ninguna oportunidad. Cáncer para morir. Yo me enfermé. Me enfermé del corazón. Me puse mal. La presión me estaba subiendo. Bueno, me subió, en lo que mi esposa estaba, a mí me subió la presión. A eso del mediodía, cuando yo iba a comer a mi casa, mi esposa estaba en el hospital, mi mamá que estuvo allá, porque mi mamá me estuvo ayudando en ese momento. Y yo tenía, yo estaba en manos de cardiólogo. A mí me subió la presión de una manera, cuando yo iba, a, a, a, porque allá el motoconcho, usted ve, Allá es Motoconcho, es el taxi eh, que usamos la mayoría. Y a mí me subió la presión de una manera tal. Que cuando eso, eso eh, yo sentí algo que subió por aquí, por mi estómago. Así, pero con una velocidad en el torrente sanguíneo. Y cuando llegó aquí a mi cabeza, yo sentí literalmente cuando giró dentro de mí. Y sentí es una cosa que hizo así. Así. Mire, y, y, me, y hice así. Y, y, y pensé que me iba a caer. Y me... Porque no podía aguantar el pantalón, me desabotó. Y le dije al muchacho, ¡corre, llévame al hospital! Le dije al muchacho que iba, ¡oye, qué es lo que te pasa a ti! Oye, yo me siento mal. Y había una farmacia un poquito, le digo, párate, ok, está bien. No podía hablar, dame una pirina. Y, y el colmado de la frente bebía agua, me acosté. Cuando llegamos a mi casa me acosté, me tiré la pirina y me tiré ahí, hermano. No me podía mover. Cuando yo me pude mover, levantar de, de, de la galería, a las 6 de la tarde me sentí mejor cuando, y yo fui al hospital desde las 12. Yo estoy ahí en, en, en, el, en, en el piso y cuando pude levantarme de ahí, en 260 la tenía cuando llegué allá, a las 6 de la tarde. ¿Qué quiero decir para cortar y no halagar? Que así tuve yo en ese proceso. El, el, el cardiólogo de allá, que era un amigo de la escuela, que tiene una clínica. En esa semana, yo porque era malo, hermano, yo era con pastillas. Me estaban subiendo la presión así, no sé cómo no, cómo, cómo no me dio una cosa, cómo no me, un, o un infarto y me fulminó. Así vine yo al Señor. Y cuando vine, ese día mi mamá estaba en el hospital, y yo cogí, hermano, no podía ni caminar, bajo pastilla, y fui allá al hospital buscando al amigo mío, cardiólogo, pero él estaba en su, él tenía también un trabajo en, en la capital, ahí no lo consiguió, no lo, no lo pude conseguir, y duré ahí. No, que él viene cuando viene, viene como a las 6 de la tarde. Digo, bueno, me fui para así, hermano, con, con, ese, con esa crisis, porque no me atrevía a coger para la capital, porque todos mis familiares estaban atendiendo a mi esposa, y si yo solo me pasa algo, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a dar una razón por mí? Pues cuando mamá llega del oncológico y me encuentra así, yo le digo, mamá, estoy mal. Y mamá se quedó así. Estoy muy mal. Ese día, yo no sé en cuánto la tenía la presión, hermano. Y nunca lo voy a saber. Y cuando yo estoy hablando, mamá, sí, yo fui, pero es que estoy solo, no sabía. Porque cuando usted está enfermo, se nota. Y yo estaba en una esquina y mamá me dijo, cuando tú te conviertas, tú te sanas. Fue lo único que me dijo. Cuando te conviertas, te sana Y yo me quedé así en lo que estaba hablando conmigo. ¿Sabe quién llegó ahí por primera vez? Algo increíble. Ese amigo mío, cardiólogo. Cuando yo veo ese carro que se para ahí. Y yo lo veo que él se desmonta. Abre el baúlico, es una mesita de muebles. Y me, yo dije, no, no, Dios es grande. Dios me quiere a mí más que a nadie. Y cuando él entra, le digo, bueno, yo le digo, más, es el doctor Cuevas. Ese es su apellido. Pero nosotros le decíamos así. Yeah, yeah, yeah. Y cuando yo le digo, muchacho, no, no tienes, yo te resuelvo eso, no te preocupes. Sí, yo, yo te lo resuelvo, mire, yo estuve allá en el hospital, te estuve buscando. Porque me siento mal, yo estoy mal. Yo, yo estuve allá, pero me dijeron que tú no... Yo necesito que tú me mires, que tú me... Oh, y estaba dándole gloria a Dios, mamá. Y dijo, ok, vámonos. Nos fuimos, hermano. Nos montamos. Y cuando llegamos allá, ¿sabes lo que él hizo? Mi amigo del alma. Mi amigo de la escuela. Él salió por ahí. Diez minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Eso era un viernes. Más de una hora. Y yo con el corazón como una tambora. Y me quedé así pensando. Y le dije al Señor dentro de mí, si tú me dejas llegar al domingo, yo me voy a convertir. Oye, hermano, ¿por qué que somos tan malos? Oiga, le puse el domingo y Dios parece que Dios dijo, amén. Y así mismo dice, hermano, yo, porque yo soy picón. Picón, hermano. Con razón, hermano. Mire, cuando me paré de ahí ya con hora y media ahí. Pero yo le acabo de decir a un cardiólogo, yo soy una persona con treinta y pico de años, te estoy diciendo lo que tengo, que tengo un problema, que estuve allá en el hospital hace más de tres horas buscándote a ti. Y tú me haces eso. Puse mi pelo, lo dejé tú en la mano del Señor, ¿qué pasa el Señor si tú me dejas llegar el domingo? Y, si así, mire, y cuando me paré le dije, mamá vámonos, y sale, y sale la secretaria, y le digo yo, me importa que me muera, me voy. Ya yo había hablado con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso me convertí en un día de la madre. Porque por coincidencia, ese domingo era el día de la madre. Alabado sea Dios. Y ya ustedes saben, así enfermo, hermano. Porque mira, estaba. Yo, yo fui un jugador que lo único que gané fue cuarto, hermano. Mire, yo Cuando yo entraba a la banca, le daba ahí, ¡pam! Y soltaba los cuartos. Y estaba ese año estaba bien encendido, hermano. Me había sacado, que sé yo, cuántas octavetas, qué sé yo, cuántas setetas. Cuánta Tenía la banca vuelta loca y sin idea. Porque yo siempre gané. Yo siempre gané. Y estaba así. Y fui ese día, el sábado, hermano. Y le di un tablazo a la banca, alabados el nombre del Señor. El domingo por la mañana fui a buscar todo mi cuarto. Y no se me olvida que agarré 200 pesos de eso de lo que agarré. Y le dije, esta es la última jugada que hago. Y todavía seguía siendo jugada, hermano. Y me fui el domingo, como le prometí a Dios. Miren, mi corazón, usted lo oía, usted podía tocar un merengue con él. Usted le parecía eso era... Pu, pu, pu, pu, pu, pu. Usted.. Se, se, eso es algo tremendo, hermano. Yo no dormí. Es, un, es una... Mire, es una zozobra grande. Así duré yo esos tres días. Y cuando la... En la asamblea, cuando me, Porque hasta, hasta me soñé, hermano. Me soñé que era en la asamblea que me convertía. Oh, gloria a Dios. Y yo dije, mamá, es para la asamblea ya. Y cuando la hermana no había dicho lo que se quiera... Me paré corriendo. Mire, la, la iglesia entera hizo así Dios porque todos me conocían y me querían mucho. Y Todito me predicaban y, y se sorprendieron. Mire, hermano, y, y el hermano Federico Álvarez que está con el Señor, a él fue que lo llamaron. Mire, cuando el hermano Federico comenzó a orar, hermano, mire, ese corazón se puso nítido hasta el día de hoy. Óigame, nítido. Yo me puedo morir ahora, dice, el Señor pasa lo que quiera, pero a veces la esposa mía me decía: a dice, Oye, yo no sé qué es lo que pasa, pero, oye, pero, y me pone. El Oye, pero que tu corazón no se siente. Bueno. Pero ahora aquí, hace, hace como, como cinco o seis años, y ella, ella comenzó a llamarle la atención, ¿por qué tu corazón no se siente? Eso me decía mi esposa. Pero no es eso, sino que el médico, cuando fui al médico, ellos, a uno le ponen un aparatito, cosas de chequeo. Cuando yo fui, que una alemana, ella alemana alemana porque me dijo que era alemana. Cuando esa mujer, porque te, te pone la computadora, si ella me dijo que era hermana en inglés, yo le entendí. Es alemana, es alemana que trabaja aquí en una doctora. Y cuando me puso, me puso la, la máquina, esa mujer se dio un empanto. Con la máquina ahí, hermano. Y dijo, oh, Pero, tu corazón no se siente. Y yo le digo, bueno, pero yo estoy vivo. <risa> y yo me siento bien la día. Y ella dijo, no, no, espérate no, para Y comenzó a grabar y que, tú no quieres oír el sonido, tú... Y yo dije, ¿qué? Yo digo, ah está ahí, está ahí, <risa> pero ni con los aparatos, yo lo veía ¿Ustedes creen que yo estoy relajando? Me tocó entonces como a los seis o siete meses con mi doctor que yo tengo de cabecera. Hermano, el, el tipo me chequeó, vio todo mi análisis todo, y de repente hace, ya terminamos. Me dice, no, no, pero tú no te puedes mover de ahí. No, no te me vayas de ahí porque él, me, él, él pensó que me estaba dando un infarto. Hoy mandó, no, no, tú no te puedes ir de ahí. No, no, no, no espérate, no, no, no, te, no te me muevas. Porque él no lo oía mi corazón, ni con el mi hermano. Mire. Y ahí viene, y no muere con el aparato. Y me hicieron un electro. Y, y cuando ahora te puede ir. Dios es el único que da oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te da oportunidad. Me la dio a mí. Se la dio a Aarón. Se la dio a Pedro. Se la dio a Sansón. Y a ti también. Tú lo único que tienes que pedirlo. Alabado sea el nombre del Señor. Ponte, ponte. Pónganse sobre sus pies. Aleluya. Hermano, ¿te puede cantar ahí? Qué hermoso que estás aquí, ahí bajito. Lavado. Yo no sé, hermano. No sé si tienes problemas, si tienes lucha, si tienes batalla. Si te sientes que no eres nadie delante del Señor. Déjame decirte que todito aquí, ninguno es nadie delante del Señor. Dios no está dando la oportunidad. Algo lindo se está cocinando en esta congregación. Si usted tuviera lo que, lo que estamos viniendo aquí. El Espíritu Santo estaba hablando de esta iglesia de una manera extraordinaria. Usted está aquí, de lo que hemos venido, hemos escuchado a unas jóvenes dando unos mensajes que yo nunca, en lo que tengo en el Evangelio, he oído jóvenes dando unos mensajes con tanta esencia, unos mensajes tan cortico y tan lleno de la gracia de Dios. El pastor ha estado hablando cosas preciosas. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro hermano nos estuvo dando un tremendo consejo en estos días. Dios ha estado hablando. Como si Dios, como dice la Biblia, rogara, como si Dios estuviera rogando, reconciliémonos hoy con Dios. El Dios de la gloria nos está dando una oportunidad. El Dios de la gloria quiere levantar a esta, a esta congregación en este lugar para mostrar su gloria. Dios nos está dando una oportunidad. Para que nos levantemos aquí Esta es la oportunidad para que el que no conoce a Dios Le dé su vida al Señor Esta es la oportunidad para que tú busques a Dios Porque Dios está dando hoy Hoy Si tú escuchas la voz de Dios Hoy Hoy es el día de salvación Hoy es el día que Dios te está dando la oportunidad Hoy es el día para que te reconcilies con tu Dios Habrá alguien aquí que no conozca al Señor, que le quisiera dar su vida al Señor. Porque Dios está gimiendo. Dios quiere el bien de nosotros. El Dios amoroso que busca a su ovejita cuando se, se apartan del redil. Jesús. oportunidad no te quedes cerca del enemigo, él no da oportunidad no importa lo bonito que te diga que tú te lo mereces que tú estás bien, que eso es mentira eso es puro honey, eso es puro swing, eso es lo único que es muela diabólica Dios te está diciendo aquí está la vida, escoge la vida para que viva escoge buscarme mi, mi rostro escoge acercarte a mí escógeme a mí que yo te voy a llenar que te voy a levantar te voy a mostrar mi gloria te voy a escoger para que alcance para que liberte para que rompa cadenas alabado sea el nombre de Jesús y si hay alguien que está enfermo aquí pues pasa que me gustaría orar por ti yo normalmente no soy muy si tiene alguna necesidad muévete Aleluya. Eres todo lo que corre. Quiero. Corre escapa por tu vida. Me desespero por corre ir. escapa y toma la bendición que Dios te está brindando. Sorpréndeme una vez más. Alabado es el nombre de Jesús. No me conformo. Señor. Alabado es el nombre de Jesús. Eres todo lo que anhelo. Quiero uh. oh, siento la gloria de Dios. Uy. Uh. Levanta tu mano porque hay una unción que está descendiendo. Oh gloria. Uh. Aleluya. El Dios de la gloria, el Cristo de la Gloria está comenzando a caminar por este lugar. Aleluya. Hay una unción linda. <risas> hay una unción. Uh. Alaba la gloria de Dios. Levanta tu mano. Qué cosas lindas están pasando ahora. Aleluya. ¡Uy! Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Oh, gloria a Dios. Dios está tocando corazones. Dios te está tocando ahora. Por fe reciblo porque la unción es, es real. Dios se está moviendo. Dios va a sanar, Dios va a sanar hoy, Dios te está sanando Hay enfermedades que están siendo echadas fuera En el nombre de Jesús Ya está tocando ahora Alabado es el nombre del Señor Agradarte Todo espíritu del diablo Lo reprendo y lo va Y lo echo fuera En el nombre de Jesús Lo que se levanta contra ti Lo que te hace la guerra Lo que no te deja dormir Lo que no deja tu familia tranquila En el nombre de Jesús Declaramos libertad Disfrútala Solo ahora. Solo adora Déjalo que se mueva El Espíritu de Dios Aleluya El Espíritu Santo El Espíritu de Gracia Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Aleluya Hoy aleluya, aleluya. Oh toca, señor, toca, toca, no toca, toca. Toca, toca, todo toca. De mí oh gloria a Dios, oh gloria Dios. Dios. Alabados, a Dios, oh gloria a Dios. Alabado el que vive, alabanza el que vive. Sí, qué hermoso, qué hermoso que estás aquí. Que estás aquí. Aquí tan cerca sí. de mí, eres todo lo que quiero. Cuánto te ama el Señor. Me desespero por Cuánto ti? te ama el Señor. No Cuánto nos agradezco? ama el Señor. No me conformo, Señor. Cuán grande es nuestro Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir. Démosle gracias al Señor Déjame Gracias. estar aquí Déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús Dejame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Dejame estar oh, aquí junto a ti, mi Jesús. Se puede morar hoy tu dulce presencia? Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti agradable tu dulce presencia ven toma todo de mí que sea digno de ti agradarte lo quiero Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos le pueden levantar su mano y darle la gloria al Señor? Dale gracias a Dios por esa oportunidad que el Señor nos da cada día. Y especialmente en esta noche. Puede tomar su lugar, puede sentarse, ya nos vamos a ir a nuestras casas. Alabado el nombre del Señor. Aquí no hay nada más que decir, ya todo el Señor lo ha dicho y el Señor lo ha hecho. Pero siempre dejamos lo que es el altar abierto, por así decirlo. Una persona necesita del Señor. Lo siente en tu vida. No salga de la puerta sin pasar al altar y ponerte a cuenta con el Señor. Hoy es el día. Hoy es la oportunidad. Hoy podemos hacerlo. Mañana no sabemos. Pero la gloria sea para Dios. Bendito el nombre de Dios, Señor. Cuánto están felices hoy. Cuánto creen que Dios mirta todavía. Sí, Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. La gloria es para Dios. Ah, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a escuchar los anuncios de la semana. Y uh, insisto, en los miércoles siempre están abiertos para los hogares, pero si alguna persona necesita, no espere el, el, el miércoles a la, a la tarde. Dígalo temprano para que los hermanos tengan. Dios le bendiga, hermanos. Dios lo bendiga más, mañana lunes lo tenemos libre, el martes a las 7 oración, el miércoles hogares, como dijo el pastor acérquense a tiempo para poder ponerlo para el miércoles, el jueves las damas y todos aquí a las 7 de la noche, el viernes a las 7 y media escuela bíblica, el sábado libre y el domingo domingo. Programa dominical a las 6 de la tarde. Dios lo bendiga, hermano. Bendito sea el Señor. Dios nos guarde a todos. Creo que en esta noche pues estamos completos. Dios ha ministrado. Y repito, no hay nada más que decir. Solamente que seamos fiel a Dios. Seamos fiel a Dios. Y no, deje, no dejes pasar... Las oportunidades, porque a veces no se dan. La Señor. gloria sea para Dios. Yes. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ah, ya hemos orado por las necesidades, las peticiones. Ah, al despedirnos, pues eh, nos saludamos y con amor esperamos que en esta semana el Señor nos bendiga. Amén. Así Amen. que vamos a estar puestos de pie una vez más. Ahora sí nos despedimos. Esta, hacemos la oración. Gracias a las muchachos que nos, nos visitan están con nosotros. Gracias a todos por haber llegado. Y sígase acercando a, al templo, Venga, especialmente el domingo. Usted debe de estar aquí y darle a, al Señor el tiempo y la, el culto y la adoración para que Él sea glorificado en su vida y en su hogar y todas las cosas caminen en los propósitos de Dios. Amén. Levantamos nuestras manos al Señor y le damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Dios, por este día que tú me das. Por esta oportunidad, gracias por ministrar a mi vida. Gracias, Señor, porque nos ha dado el privilegio, Señor, de conocer que tú estás con nosotros. Te pido ahora, Señor, que vamos a salir de este lugar, que tú seas con nosotros. Recibe, Señor, todo lo que aquí hemos hecho como una ofrenda de amor de tu pueblo, Señor. Te necesitamos, te queremos queremos siempre tenerte en nuestras vidas ayúdanos oh Dios mira Señor nuestro caminar al salir Padre mío ve con nosotros guárdanos y el resto de la semana todas las cosas las dejamos en tus manos te pido una vez más por aquellos que no han podido llegar que tú seas con ellos Señor y con, con tu iglesia en la faz de la tierra te pido por cada pastor, evangelistas, misioneros, obreros que llevan tu palabra que tu Señor te glorifique Señor nos levantamos delante de ti que la gracia tuya nunca falte. Ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia del Señor dice: Amén, amén. Dios les bendiga. Saludados unos a los otros en el Señor. Amén.